Constitución Política de la República de Nicaragua. Título IV. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Artículo 23. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte.